Hola a todos. Hoy os voy a enseñar una herramienta que sirve para lo siguiente. Mirad, os lo he puesto aquí. Para recuperar archivos borrados. Los archivos pueden ser fotos, vídeos, audios, eh, pueden ser emails, pueden ser documentos de Word, de Excel, PowerPoint. Eh, esos archivos a veces los perdemos porque borramos sin querer un el propio archivo y a veces no se va a la papelera. A veces lo tenemos en un disco duro externo o interno, en un USB, en un pendrive, en una tarjeta flash, en una cámara, en un iPod, etcétera En un montón de, de unidades externas, sobre todo, que cuando le damos a borrar no se nos van a la papelera y nos desaparecen por completo. Y a veces perdemos archivos desde nuestro sistema operativo, desde Windows o desde Mac, porque hay un fallo en el propio sistema. ¿no? Bueno, pues hay una herramienta que consigue recuperar esos archivos de una manera muy eficaz. Vamos a hacer un ejemplo con un documento de Word y con esa aplicación, que os la voy a enseñar ahora mismo, que está aquí, aquí la tenemos, Recoverit, ¿vale? Eh, sirve para Windows y para Mac. Os la descargáis. Hay una opción gratuita que podéis probarla perfectamente. Yo la he probado y, y funciona muy bien. Y luego también la I de pago, pues por porque, si bueno, porque os interesa tener más funciones, más características. Fijaros, aquí en la página, que os voy a dejar el enlace abajo, debajo ahí en la descripción, eh, si bajáis en la página, os dice lo que os he contado. Vale, recuperar imágenes y cualquier otro archivo. ¿eh? Vamos a probarlo con un archivo de Word. Eh, desde un, una unidad flash, mmm, solucionar problemas cuando dice que no se reconoce el USB, etcétera, vale Se puede hacer todas estas cosas. bueno sin más, os podéis descargar la aplicación, el software, que es muy sencillo, se descarga en un momento, lo descargáis al ordenador y O desde aquí, o si es un Mac, pincháis aquí y se descarga Y vais a tener lo siguiente Bueno, primero os voy a enseñar un documento de Word Voy a coger de un pendrive, por ejemplo de aquí, este documento, ¿vale? Dibujo técnico, ¿veis? Está en una unidad externa en USB aquí donde hay otros documentos de fotografías y un documento de word voy a abrir este documento de word dibujo técnico le abrimos y fijaros es un documento pues con un índice que está vinculado a estas páginas vale es un ejemplo las imágenes tiene imágenes tiene eh, títulos tiene un índice vinculado Quiero decir que es un documento bueno pues relativamente complejo no no es un texto ya no, y ya está, ¿no? sino que además hipervínculos. Vale, pues este documento, eh, vamos a cerrar esto y vamos a borrarle. Me vengo aquí, le teníamos aquí, le he abierto desde aquí, como habéis visto, y le voy a dar a eliminar. Eh, eliminar. Pa. ¿Desea eliminarlo? Sí, ya está, se acabó, he eliminado. Si yo me voy otra vez a Word y digo, bueno, voy a intentar abrirlo, eh, como se queda aquí, como en el histórico, le doy a abrir. Dibujo técnico, el último que tenía, le doy a abrir y me dice que o se ha movido o que se ha eliminado. Y bueno, efectivamente lo he eliminado, no puedo abrirlo. Nos vamos al software que hemos descargado. Lo abrimos y vamos a tener esta pantalla inicial. Es una pantalla muy sencilla. Donde te vienen los discos duros que hay, los dispositivos externos y, bueno, luego otros lugares donde yo puedo seleccionar dónde me va a buscar ese archivo que he borrado. Eh, yo lo tenía no en el disco duro, lo tenía aquí en dispositivo externo, en esta unidad, la unidad H en Kingston, lo tenía aquí. Sé que lo tenía aquí, por lo tanto le marco, ¿no? Si no, tendría que eh, marcar eh, otras ubicaciones... Aquí viene también la ubicación, lo que está usado y libre y la capacidad total. Bueno, le damos a, a la unidad donde yo tenía el archivo que he borrado. Le damos a iniciar. Y empieza ahora mismo, va a empezar a buscar el archivo. Empieza a buscar en la unidad. Vienen aquí las carpetas que se ven. Y luego además viene esos archivos temporales. En tipo de archivo podemos ver además... Cuántos archivos hay de cada tipo, cuántos vídeos hay, cuántos documentos, bueno, sin extensión, etcétera, etcétera. Simplemente yo me quedo aquí, me va a buscar eh, en estas dos formas. Esto tiene un desplegable también. Y aquí arriba aparece una barra donde va leyendo todos los archivos, todos los sectores, y aunque ya aparezcan archivos, veis, vamos a ver si aparece el de dibujo, dibujo técnico. Fijaros, ¿ves? Aparece aquí abajo. Si le damos, yo le puedo seleccionar y la vista previa todavía no me va a aparecer. Fijaros, porque lleva muy poco buscado, ¿no? Entonces tiene que ir recomponiendo el archivo. Si le doy a la vista previa, seguramente me dará un error. Vamos a verlo. ¿Veis? Datos sobrescritos o datos incompletos. espera a que termine el análisis. Bueno, pues esperamos. Esperamos, lo podemos pausar en cualquier momento. Y vamos esperando a que lea todos los sectores y todos los archivos encontrados. Esperamos a que lo haga y una vez que lo haga vamos a ver qué, qué pasa. La búsqueda será más rápida o más lenta dependiendo de la cantidad de archivos que tenga que leer y analizar ¿no? para encontrar ese archivo que hemos borrado. Aquí arriba os vendrá si no se había registrado todavía eh, un carrito de compra y si os había registrado pues en el momento en que metáis la clave ya desaparecerá eso y vendrán pues más opciones de cantidad de archivos y de pesos de archivos que podéis descargar con la opción de pago además aparece un menú donde hay una guía de usuario bastante completa además de poder cambiar el idioma y bueno alguna alguna cosita más una vez que lee todos los archivos encontrados salta este aviso y le damos a recuperar le damos a ok Entonces, ya está todo el proceso. Eh, mi archivo era dibujo técnico. Este voy a la vista previa y vamos a ver si es el archivo que yo estaba buscando. Efectivamente, veis que tenía un índice. Vamos a ver, unos dibujos, otros dibujos, texto hipervinculado, todo perfecto. Le damos a recuperar y. Eh, aquí a este botón de recuperar, bueno, como ya le hemos dado antes da lo mismo darle aquí que darle a vista previa y recuperar y tenemos que elegir una, una ruta, un lugar eh, donde no estuviera antes, quiero decir que yo le he recuperado de, de la unidad H, pues voy a guardarlo en la J, puedo crear una carpeta nueva y eh, pues esta misma, vamos a poner otro nombre, archivo archivo dibujo técnico ya lo tenemos, damos a recuperar y ya lo tenemos aquí, lo guardo con este nombre porque lo ha recuperado de, de esta unidad, ¿no? de la HFAT32 y vamos a abrir ahora el archivo, a ver si está bien, efectivamente fijaros, veis, el texto es editable con los enlaces que teníamos ¿Veis? me voy aquí, puedo y poder vincularlo a triángulos, los dibujos que tenía, las imágenes que tenía. Puedo modificarlo, puedo editarlo. ¿Veis? Está todo perfecto. Y ha sido muy sencillo. Podemos volver a la aplicación y volver a buscar otros archivos. Doy aquí atrás. De aquí ya salimos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, marcar el me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.